A la siguiente interpelación del senador Guardingo del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Poder en Marea sobre la valoración del Gobierno de las medidas adoptadas en relación con los coeficientes reductores de la edad de jubilación a que se refiere la disposición adicional vigésima de la ley 27-2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el senador Guardingo. Gracias, presidente. Buenas tardes, senadoras, senadores. Buenas tardes, señora ministra. Si me permite, antes de empezar la interpelación, yo le voy a pedir previamente una, una petición. Es que cuando tratamos leyes, yo creo que, que atraviesan el tiempo y varias legislaturas y varios gobiernos, hay la tentación, quizás, de, de la partida de ping-pong, a la que estamos muy acostumbrados también en la sesión de control de gobierno, entre ese lado del hemiciclo y los bancos azules. Yo, sin embargo, creo que a la ciudadanía lo que le interesa es la ley y cómo se desarrolla y cómo la viven. Eh, conocemos todos la Ley 27-2011, en el 2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Se modificó la Ley de Seguridad Social, especialmente en lo referido a la edad de jubilación, lo que más tocaba de forma práctica a los trabajadores y trabajadoras. También al periodo de cotización, incrementando gradualmente, la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país hasta los 67 años, creo que en el 2027. Hoy estamos ya a 65 años y cinco meses. Para reducir los efectos del incremento en la edad de jubilación en determinados sectores, esa reforma contempló también una normativa necesaria para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en distintos sectores y ámbitos de trabajo, conforme a algo parecido a lo que ya había establecido para la edad de 65 años en la anterior ley. En aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. El procedimiento de esta disposición adicional, que se incluyó en la, en la Ley de Reforma de la Seguridad Social, exigía la realización previa de los estudios necesarios sobre sinistralidad en el sector y penosidad, teniendo también en cuenta estos, a estos efectos turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción. y su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que generan los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de, la, de esta actividad. Es evidente todos sabemos que no es lo mismo trabajar sentado que trabajar fabricando sillas. A partir de esta disposición adicional se desarrolla el Real Decreto 1698-2011, como usted conoce bien, que vino a establecer un procedimiento, creemos nosotros, y cree el Gobierno, por lo que me han contestado las respuestas que me han llegado a mí del Gobierno, de una forma sumamente restrictiva y compleja. Y la actividad de oficio de la propia Inspección de Trabajo sobre el análisis de determinados sectores no parece que haya sido especialmente activa. Incluso atraviesa esta normativa la Directiva 2003-88 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y que reconoce en su consideración séptima que ciertos estudios han demostrado que el organismo humano es especialmente sensible durante la noche a las perturbaciones ambientales, así como a determinadas modalidades penosas de organización del trabajo y que los periodos largos de trabajo nocturno son perjudiciales para la salud de los trabajadores y pueden poner en peligro su seguridad en el trabajo. El Real Decreto, ya citado, empezó con mal pie al ser anulado por la sentencia del Tribunal Supremo la pretensión de reducir la legitimidad únicamente a las organizaciones sindicales más representativas. en una sentencia que amplió esta representatividad a todas las organizaciones sindicales. Pero es que, además, por lo que nos han venido refiriendo los sindicatos con los que nuestro grupo se ha reunido, con mayor o menor representatividad, es que siguen teniendo, por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, grandes trabas y dificultades a la hora de poder plantear su legitimidad para iniciar dicho procedimiento. Toda esta redacción compleja de este Real Decreto lleva a que hoy en día Solo se estén tramitando, creo que 22 expedientes, eran 19 a principios de año, me parece que ahora son 22 y no ha entrado ninguno, ninguno más. 22 expedientes que solicitan reducción de coeficientes reductores, algunos de ellos incluso limitados a una sola empresa y no al sector. Tampoco es que la seguridad social haya suplido esa dificultad a los agentes sociales con, su act con una actuación de oficio. No hay apenas actuación de oficio y, según una respuesta escrita recibida del Gobierno, solo ha actuado de oficio a seguridad social con el tema de los policías locales, lo que demuestra que, cuando hay voluntad política, sí que se avanza. Recientemente, la Comisión de, de Empleo y Seguridad Social de esta Cámara, del Senado, se aprobó una moción que creo que fue por unanimidad pidiendo al Gobierno agilizar el trámite del de de, de coeficiente reductor a los policías locales. También la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha, re, ha realizado estudios referidos a la Policía Foral de Navarra y a los Mossos de Escuadra. Pero hay algo más, señora ministra, es que aparte de estos expedientes que se actúan de oficio parece que no se avanza en ningún otro, ninguno de los 22 al efecto de que a fecha de hoy no se ha sustanciado ninguno, no ha aparecido ningún Real Decreto con coeficientes de reducción a ningún colectivo ni a ninguna empresa de, de trabajadores. Algunos de ellos, iniciados en el año 2012, no han sido todavía resueltos. Eh, a fecha de hoy, como le, me he referido, este Real Decreto para coeficientes de reducción de la edad de jubilación continúa virgen, pese a que hoy la jubilación ya es para muchos trabajadores de 65 años y cinco meses. Y ¿por qué sucede esto? Esto se lo, preguntó, se lo pregunté yo, le preguntó este senador al Gobierno. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué ningún real decreto eh, se había establecido con una norma desde 2011 a día de hoy? Y la respuesta del Gobierno venía a referirse que la tardanza en resolver los procedimientos para la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación se debe, en primer lugar, a la complejidad y diversidad de los trámites previstos en el Real Decreto 1698-2011. O sea, que seguramente tengamos un Real Decreto mal hecho. Pero, en muchas ocasiones, hay otras explicaciones del ministerio que caen sobre su propio peso. En muchos casos, según lo que nos indican los sindicatos actuantes, se han demorado hasta casi tres años en trasladar una solicitud a la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social a la Secretaría de Estado de Empleo, cuando el procedimiento que explica el Real Decreto esto debería ser casi un acto inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud. Es el caso específico del expediente número 4310 del año 2014 del Hierro Colado y quiero saludar aquí a los representantes sindicatos. De la, de la empresa de, de la Noya en Barcelona que presentaron este, este expediente, esta solicitud. Todo ello hace ver que realmente no hay una verdadera o parece que no hay una verdadera voluntad para hacer cumplir este Real Decreto con todo lo que implica en la línea de compensar la ampliación de la edad de prestación de jubilación. Más de cinco años después de la aprobación del Real Decreto más, perdón, más de seis años después de, de, desde la aprobación del Real Decreto y pocos resultados de su Gobierno. Decían ustedes que subir, o han dicho los gobiernos que han subido la edad de jubilación, que subir la edad de jubilación nos lo pidió Europa, pero, señora ministra, también nos piden directivas europeas y tratados de preservar seguridad y higiene en el trabajo, protegiendo a aquellas personas trabajadoras sometidas a riesgos y peligrosidad. ¿Qué pasa con los sectores que no son la policía local? ¿Qué pasa con los sectores que no es la policía foral de Navarra? ¿Qué pasa con los sectores que no es la policía autonómica de Cataluña o la policía autonómica vasca que goza de estos coeficientes de reducción hace años? Que van a tener que estar en el tajo, en el andamio o en una fundición hasta los 67 años en turnos de noche. ¿Es esa es la voluntad del gobierno. No habrá que simplificar y sistematizar esta la tramitación de estos expedientes para que no dependa la salud laboral de lo que inste uno u otro sindicato y se atienda a la situación efectiva de los trabajadores de todo el sector. No habrá que simplificar el procedimiento y dotar de más medios naturales, más medios materiales y humanos a la tesorería general de la seguridad social para que se proceda a aplicar lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la ley 27/2011 de 1 de agosto. O no, parece que la voluntad política es que no existan coeficientes reductores en nuestro país, o que los mismos sean tan residuales y tan complejos que la protección de los trabajadores y trabajadoras continúen inexistentes. Tampoco se han tomado en estos tiempos medidas correctoras para los trabajadores ancianos en estos años. Muchas gracias. Gracias, señor Guandingo. En nombre del Gobierno tiene la palabra la ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente, señor senador. Gracias por el contenido de su interpelación y también por el tono, porque efectivamente venimos aquí a dar eh, cumplida cuenta de las preocupaciones, de los problemas y de las inquietudes de los españoles, en este caso de aquellos que tienen actividades o trabajos que pueden ser susceptibles de tener coeficientes reductores de la edad de jubilación. Quiero empezar mi intervención diciendo que hablar del sistema de pensiones en España es hablar de la institución, de las instituciones más valoradas por todos los españoles, porque hoy nuestro sistema de pensiones es el corazón de verdad de nuestro modelo de bienestar. Estamos ante un sistema de pensiones del que nos tenemos que sentir todos los españoles legítimamente orgullosos porque se ha construido con el esfuerzo, con el compromiso de generaciones de españoles, más allá de los gobiernos que en cada momento han liderado el presente o el futuro de nuestro país. Quiero decir también que nuestro sistema de pensiones, como decía, es generoso porque devuelve el 80%, como es el segundo más generoso de la OCDE, el 80% de la última pensión como taza de reemplazo. Y algo de lo que también nos debemos de sentir orgullosos es que a dos millones y medio de personas, por efecto de la solidaridad, tienen hoy una pensión no contributiva gracias a ese gran compromiso colectivo de la sociedad española. Y quiero mandar desde aquí un mensaje a los pensionistas de tranquilidad. Esta mañana hemos conocido la recomendación las recomendaciones de la Comisión Europea y un año más no hay recomendación específica sobre las pensiones en España. Desde el año 2013 no hay recomendaciones sobre pensiones en España. Por tanto, nadie duda ni dentro ni fuera de nuestro país que se van a pagar todos los días puntualmente las pensiones y que la garantía de las pensiones es el empleo y la productividad hoy y mañana en nuestro país. Por tanto, entre todos tenemos que cuidar ese gran patrimonio colectivo que es nuestro modelo de seguridad social. Y decía usted bien que el Gobierno tiene un compromiso con ese modelo de pensiones, que es eh, alargar de manera voluntaria, repito, de manera voluntaria la vida laboral de los trabajadores con incentivos, como ya se está haciendo, por ejemplo, poder compatibilizar al 50% el salario y la pensión en nuestro país desde la pasada legislatura. Pero eso es perfectamente compatible y tiene que convivir en nuestro país con las opciones de facilitar a aquellos trabajadores que hacen trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres una reducción de la edad, la edad legal de jubilación en cualquier momento para que no tengan esos trabajadores un perjuicio en la salud o en la capacidad de ejercer su profesión cada día. No todos los países reconocen esto, la posibilidad de tener coeficientes reductores en la edad de jubilación, pero España sí lo hace. Por tanto, en eso también somos modelo para la Unión Europea. Y eso se ha hecho históricamente en nuestro país de dos maneras. directamente. Eh, teniendo una edad de jubilación inferior a la, a la media, a la edad legal, y la más habitual últimamente que es la de coeficientes reductores en función del tipo de actividad. Y destacar que ello no conlleva una reducción de la pensión, simplemente se anticipa la jubilación, pero a la, a la hora de computar la pensión tienen el mismo derecho como si hubiesen trabajado hasta su edad legal correspondiente, algo que tampoco es menor en una situación en la que somos solidarios en España. Por tanto, existe esa posibilidad y eh, se ha hecho a lo largo de nuestra trayectoria democrática con diferentes colectivos y en diferentes momentos de nuestra historia. Eh, ¿Cuándo? se da esa circunstancia entre trabajadores que han acreditado estar en alta o en asimilado a alta la Seguridad Social, ejerciendo un mínimo de actividad establecido, un periodo de cotización y un hecho causante, como es equitativo y justo. Y se ha hecho con trabajadores ferroviarios, con artistas, con profesionales taurinos, con personal de vuelo de trabajos aéreos, en fin, con diferentes colectivos a lo largo de nuestra historia. Pero no existía y usted se ha referido antes, un procedimiento homogéneo para hacerlo. Y es a través de un acuerdo social suscrito el 13 de julio de 2006, entre los interlocutores sociales y el Gobierno, donde se empiezan a tomar medidas. Y la primera que se toma medida a la que usted no se ha referido es que, previamente a analizar si eh, ese, esa situación, ese trabajo, esa actividad es susceptible de tener coeficientes reductores de jubilación, hay que analizar primero si se pueden modificar las condiciones de trabajo de ese colectivo para evitar que hagan ese tipo de actividad. Lo dice un acuerdo social y lo dice en el año 2006. Por tanto, eh, eso, que es lo previo, se convierte en una, eh, un procedimiento más a averiguar. Y, además, se señala en ese acuerdo que solo en determinados y muy excepcionales casos es posible establecer coeficientes reductores correspondientes a la edad legal lugar de jubilación. Eso se materializó en la Ley 40-2007, de 4 de diciembre, que usted ha señalado, en la Ley 27-2011, que también ha señalado, y en el Real Decreto de 2011, de 18 de noviembre, que establece específicamente ya un régimen jurídico y un procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación. ¿Qué ha hecho este Gobierno? aplicar las leyes. A veces, eh, cuando aplicamos las leyes, las normas, los procedimientos, parece que estamos siendo demasiado rigurosos, estamos eh, cumpliendo la legalidad vigente y siendo equitativos y justos, porque estamos ante un procedimiento excepcional, como ya se recoge en ese acuerdo social que le decía desde el año 2006. Por tanto, lo, lo que hemos hecho. Desde siempre es intentar acreditar colectivo a colectivo, sugerencia o solicitud a solicitud, primero si se podrían modificar las condiciones de trabajo de esos trabajadores y luego eh, analizar el tipo de actividad si era susceptible de ser eh, de, de, de, de esa excepcionalidad eh, que se recoge en, eh, en el Real Decreto. Y los criterios como tienen que ser técnicos y los criterios como tienen que ser con una valoración lo más objetiva posible para no producir desigualdad en el trato de unos españoles frente a otros a la edad de la jubilación y para no eh, producir efectos no deseados de justicia y de equidad. Por tanto, eh, la pieza fundamental del reconocimiento de esos coeficientes, senador, son los estudios técnicos de ese colectivo concreto que determinen el grado de penosidad, toxicidad, insalubridad o peligrosidad de la actividad. ¿Y eso a quién corresponde? Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, y a otras instancias, como usted ha señalado, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y Ahí se ha de precisar con claridad la siniestralidad en el sector, la morbilidad y mortalidad por enfermedad directa en el trabajo o la incidencia que pueda existir por incapacidad permanente, las condiciones de trabajo y también la relación propia con la edad de jubilación y la exposición al riesgo que tienen ese tipo de trabajadores. Son por tanto requerimientos físicos o incluso psíquicos que pueden señalar si se debe de anticipar o no a ese colectivo la edad de jubilación. Estamos tramitando 19 expedientes en este momento. y. La modificación de las condiciones de trabajo ha sido la primera de las observaciones que se han hecho a cada una de esas solicitudes. Y, a partir de ahí, se han puesto en marcha los requerimientos técnicos y los procesos que son lentos, son complejos a veces, no por la propia Administración, sino por el, eh, el grado de concreción que se hacen de, de esas solicitudes. Por ejemplo, muchas veces estamos hablando de categorías más transversales dentro de una misma actividad y no se especifica claramente qué tipo de trabajadores o a veces se presentan varias solicitudes sobre la misma actividad profesional y hay que ordenar esos procedimientos. Usted me pregunta por uno en concreto que es el de la fundición del hierro calado, colado y yo le digo que no hay retraso. Ha habido el procedimiento común con los informes técnicos y le recuerdo que esa solicitud llegó a finales del año 2016. Por tanto, debe estar cercana la conclusión de esos trabajos técnicos para poder comunicar a los interesados la solicitud que se hace de esos coeficientes reducciones de reductores que anticiparían la edad de jubilación. Pero, en todos los casos, en estos en lo que usted señalaba de las policías locales, siempre se hace un procedimiento técnico, riguroso, objetivo, porque esa es la mejor manera de preservar la equidad, la justicia y la solidaridad en ese gran modelo de eh, bienestar que tenemos, que es nuestra seguridad social, la seguridad social de todos los españoles. Gracias, ministra de Empleo y Seguridad Social. Tiene la de la palabra el senador Guardingo. Y no hay duda que modificar las condiciones de trabajo, mejorarlas, Solo en este caso también la Ley de Prevención de Riesgos camina hacia en este sentido. Lo que ocurre es que muchas veces no son modificables, por ejemplo, en cuestión de turnos de trabajo. No es modificable la biología del ser humano. Y los turnos, la turnicidad y la nocturnidad, según qué trabajos mmm, y, según avanza la edad, le puedo asegurar, y casi por experiencia propia, que cada vez resulta más duro. Yo estoy ahora haciendo de senador, pero tengo una excedencia en SEAT, yo trabajo en una fundición de aluminio y le puedo asegurar que me costaría muchísimo imaginarme con 66 años trabajando de noche con una inyectora de aluminio o, incluso, a compañeros de la, de la cadena de montaje eh, montando automóviles con los ritmos de producción que tienen ahora con 66 años. Y digo esto porque, seguramente, las, modificar las condiciones de trabajo de empresa a empresa vaya a ser algo muy difícil, incluso tratar los coeficientes de reducción en caso, caso a caso. En la, pasada comisión, en la pasada comparecencia de, del señor Tomás Burgo, secretario de Estado de Seguridad Social, indicó que, evidentemente, las prejubilaciones y la sostenibilidad del sistema de pensiones seguramente conducían a, a caminos encontrados y que la viabilidad del sistema desaconsejaba la, las prejubilaciones generalizadas. Sin embargo, las cifras que vamos teniendo son que cada vez hay más prejubilaciones. En 2013, tengo los datos que fueron un 38,3% de las jubilaciones antes de la edad de jubilación en 2016 el 44,6, una tendencia que, que está creciendo y batiendo récords. Y me parece a mí que esas prejubilaciones, pues muchas veces, pues son por intereses patronales y empresariales para regular plantilla de forma no traumática. Y parece que sí que la seguridad social, cuando se trata de intereses patronales eh, actúa, actúa, todos recordamos las grandes jubilaciones que ha habido en empresas como, como Telefónica, sustituyendo trabajadores con buenas condiciones de trabajo por, por subcontratas. Y, sin embargo, cuando las prejubilaciones son por salud laboral, parece que los procedimientos son mucho más complicados. Nosotros creemos que hace falta, una, seguramente, una reforma legal, que hace falta dotar de más medios a la Seguridad Social, que el tratamiento debe ser generalizado, porque esta cuestión nos la vamos a ir encontrando progresivamente hasta el año 2027, en el que, si nada cambia, eh, se instaurarán ya los 67 años al fin y la, el final de la, de la reforma de 2011 de pensiones, y la respuesta no puede ser tan lenta como la que están teniendo. No puede ser tramitando expediente a expediente. Espero que en el próximo Pleno, en una moción consecuencia de esta interpelación, podamos ponernos de acuerdo e instar al Gobierno a hacer frente a este problema que año tras año va a afectar cada vez más a más trabajadores y más trabajadoras. Gracias. Gracias, señor Guardingo. En nombre del Gobierno tiene la continuación la palabra la ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Señor Guardingo, eh, sabe que este Gobierno, este tema lo ha reconducido siempre y lo ha conducido con transparencia, con responsabilidad y, sobre todo, con un respeto escrupuloso a la normativa vigente, como tiene que ser. Pero claro que sí que puede accederse a, a la jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores, porque se ha hecho en el pasado, y también se están analizando expedientes que, como le decía, están en marcha en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ahora, tenemos que seguir los procedimientos, a veces son complejos, a veces son rigurosos y dependen de determinadas entidades que tienen que hacer cada uno su trabajo eh, con objetividad y, sobre todo, con justicia, como le decía, y con equidad, porque es bueno para los españoles que sea así. También porque estamos ante un régimen excepcional, como le decía, y porque, aunque algunos puedan hacerlo por su excepcionalidad por tratarse de, de, de actividades con un grave problema de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, estamos también eh, pensando que tenemos que preservar como españoles el, el conjunto del sistema. Y esto es compatible, y lo decía al principio de mi intervención, con que entre todos hagamos que la, socia la seguridad social sea eh, sostenible en medio y a largo plazo. Y por eso también es compatible con la medida que… Eh, al principio le decía de mi primera intervención que es en alargar voluntariamente la vida eh, laboral de los trabajadores en España que se sientan útiles a la sociedad con incentivos. Ahora es posible compatibilizar el 50% de la pensión con un salario y nos gustaría traer a las Cortes Generales, que es compromiso de este Gobierno, el poder hacerlo al 100% a cambio de una cotización de solidaridad, porque eso también refuerza el que el modelo sea un modelo más fuerte y que aquellas personas que por su especial penosidad tengan trabajos más difíciles puedan jubilarse antes y es compatible y, además, es perfectamente solidario. Por tanto, eh, esa es la realidad. Usted me dice, no vayan expediente a expediente. Que vayamos expediente a expediente viéndolo con transparencia, responsabilidad y rigurosidad no quiere decir que nos hacen todos a la vez. Por eso hay algunos que van más rápido, usted aludía antes a lo de las policías locales y hay otros que, sin embargo, por distintas circunstancias, ajenas desde luego al Ministerio de Empleo, van un poco más lento. ¿Por qué van más rápido, por ejemplo, el tema de los policías locales? Porque ha existido colaboración, por ejemplo, en la información que se le requirió a los que presentaron la solicitud porque se aceptó desde el primer momento por parte de los empleadores algo que es capital para que se pueda hacer esa anticipación de la jubilación, que es el incremento de la cotización. Aunque es verdad que hay alguna federación de municipios catalana, por cierto, que quiere que esa cotización la pague el Estado, cosa que también nos sorprende. Pero, en general, todo el mundo, todo el mundo compartía la concurrencia de que, si no había un cambio en las condiciones de trabajo de los policías locales, debían por seguridad de todos y por compromiso con el sector, poderse jubilar anticipadamente. Pero eso también lleva su tramitación, está en marcha y eh, ahora, una vez conocidas las alegaciones de las partes, pondremos en conocimiento de los interlocutores sociales de los sindicatos también eh, cómo han quedado. Eh, la tramitación de ese expediente, después de conocer las alegaciones de los diferentes colectivos. Pero de lo que sí nos tenemos Vaya que sentir orgullosos, gracias Presidente, es de nuestro sistema público de seguridad social, que es donde es compatible tener una pensión cada día. Eh, mayor en nuestro país, que cada día haya más pensionistas en nuestro país y que también algunos que tienen trabajo especialmente penoso o peligroso se puedan jubilar de manera anticipada. Ese es el gran patrimonio de la sociedad española. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día, mociones consecuencia de interpelación.